Muy buenas a todos chicos y chicas, grandes y mayores, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a 7 days today seguimos aquí donde lo dejamos, estamos huyendo de los zombies, corren casi más que en nuestra minimoto y vamos a ver si podemos ir de ellos, a la de una, a la de dos, a la de tres, ¡Arriba! ahora que vamos a 5 km por hora, chavales, y los zombies vienen detrás vía. Me he podido montar de suerte Dios, no hay quien lo esquive, ¿eh? El rato escuchándolo Bueno, ahora cuesta arriba, ya ves tú Aquí vienen Vamos para el noroeste, vamos a ver, vamos a ver si salimos de aquí Vale, la casilla esta, el cerdito no lo voy a atropellar Que si no luego no lo puedo recoger la carne Parece que hemos perdido a los zombies, ¿eh? No, viene, viene, viene, viene Escucho a la enfermerilla Oh, cuántos ciervitos, tío Con lo que me interesa ahora los ciervitos si Estos sí que corren más que nuestra minimoto Los ciervos, no puedo atropellarlos tampoco Yo normalmente los suelo atropellar Y ahí se los haber atropellar, pero bueno Ojo aquí, eh A no, ver si cuesta abajo Mac, <risa> mec Encima sí, me voy oliendo también Llevamos carne en lo alto A ver, tío me puedo poner en oculto ¿Tienen? Sí, cazado ¡Corre, corre, corre, corre, mandolero! <risa> ¡Ay, ay, ay! Que nos pilla el tío, de nada, corrido más. Así que estamos de nuevo Encima nos vamos encontrando más zombies Voy para el norte, lo mismo acabo ahí en En la ciudad Vamos a ver Madre mía, menudo lío Vamos a hasta, hasta las 6 de la mañana, sí de Necesitamos remontar todos estos coches. Voy a poner el puente. Vale. Que no sé si voy a poder montarme en mi casa. Una mala me Me subo la, a la antihorda. Otra cosa no puedo hacer. Odio. Oh, ¿Es que no, ¿Es que vamos para el pueblo. Sí, sí. Vamos al pueblo, chavales. No sé si lo tengo en el mapa, pero esto, míralo. Pues no, no me interesa. Aquí no salen todavía más zombies. Odio. Oh, Puerta para atrás. Ya que <ríe> había esquivado el otro. A ver si puedo liquidar este. Atropellándolo. Aunque sea. ¡Ah! Ahí vienen dos. Es lo malo. Si lo atropellara. Me pudiera desembarazar de ellos A ver. Esto no anda ni para atrás, tío. ¡Ay, ay, ay! Que nos quedamos aquí atrapados. Me van a pegar una torta <ríe> Allí viene otra vez ¿Vale, la enfermera! ¡Loca! <ríe> ¡Enfermera! <ríe> bueno, 25% de gasolina A ver, vamos a ver Menudo cachondeo Que se nos quedó muy mal ¿Eh? Nos quedamos ahí Atrapado, verás, tú que risa este, este sí lo voy a atropellar A oruguilla. al crawler. Toma ahí A ver, así atropellando, tío A ver si me han perdido, no, ¿a qué no me ha perdido? ese si viene ahí Todo loco Todo loca. bueno, bueno, bueno A ver si me pierden, ¿qué va, tío? Están ahí dando huertas, haciendo esquivas Toma a ver la otra si me pierde la enfermera, tío. No bueno, la hemos matado. Toma. <ríe> a ver, la única defensa que tengo contra ellos de noche. ¡Ay, que viene! <ríe> Corre más que ellos, tío. Y no ha muerto. <ríe> me va a pegar una collera por detrás. <ríe> y lo malo es que no me puedo ir porque si no van a aparecer más zombies. ¡Ay, que viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me ha pegado! Encima aturdido en la moto. Me cago. Todo lo que se menea, tío La mano perdió a la enfermera, creo Y al otro Este lo podría matar de un tiro, pero Me la juego, ¿eh? No sé ni el arma que tengo puesta A una de la noche Estamos perdiendo aquí un tiempo precioso Dame que te pegue el pe Dame que te pegue el pe. Nada, tío Llevamos muy pegado. Dios mío ¿Qué me iba a decir? Me iba a pasar la noche así corriendo <risas> Ay. <risas> y llevamos el 19% de gasolina, tío Que es muy mal no bueno, puedo darle Me va, como me va de la moto me va a golpear Lo bueno que solo hay uno A ver, vamos a echarle A ver ¡Ah! ¡Ah! Está perdido, pero ¿dónde está? ¿Por este, hombre. Bien, bien, estamos a inadvertidos. La leche que le han dado. Encima estoy petado. ¡Cúrate! ¡Cúrate! Ahora, tío. Uf. Venga. A ver si puedo soltar aquí algo en la moto, tío. ¡Buah, buah! ¡Está topetada! A ver si puedo. Bien, metido ya en el por lo menos. Aquí hay terrón de arcilla, para ahí quiero yo. Tras de terrón de arcilla cinco de tela Venga, hombre Carne podrida Venga, hombre Eso lo es luego para fertilizantes Pero ahora mismo no es lo que queremos Tengo que ir manillar Pero no tengo el motor La leche que me han dado 5 de papel Bueno, se me viene bien para... Y lo que necesitamos un motor, ¿eh? Con este motor no vamos a ningún lado Madre mía Tenemos que ir a casa a soltar cosas eh, La carne, tío Suéltate ahí Bueno, te pueda Eh, repostar Vale 34 A eh. ver bueno, más que no vienen tío que lo he perdido Pero me pueden dar, eh Todavía que me lo estoy jugando aquí Tres vasos que tengo ahí en la mini moto La grasa Venga, suéltate ahí, grasa Uf, la pistola me ha salvado también en un momento dado, eh Poca broma Bueno No sé ni para qué llevo la, la fibra de tal Lo alto, pero bueno Ok No tengo el... ¿El cuchillo? Sí Claro, ¿no? No, no, no se lo pude coger El pollo este y deberíamos de quedarnos por aquí O yo que sé, a ver qué es lo que hago Me la enfermera, a ver qué risa así sí si Me pudiera sacar al coche ese el motor, tío Yo no tengo, sí El mm, casco de minero Bueno, vamos a ver Ahí una Una ruedecilla Menudo lío que me había metido Es que tampoco me atrevo a mucho para allá Venga la enfermera, ahora Menos que tenga la moto para escapar o yo qué sé. Pues lo no. Pero bueno, aquí... Al menos me da luz. Me agacho. No la ballesta y todo, ¿eh? Venga, veis y a ver si puedo desmontarlo, tío, que me dé un motor. Si no... Ven, vamos a abrazar porque no veo un motorcillo. Motorcillo no, un motoraco. Quiero. <risa> Tendríamos que darnos puntitos ahí en, en lo del loot. En las habilidades de del loot. Para que no dé mejor loot. Madre mía, cómo tengo ya la herramienta esta. Y verás tú cómo se me rompa y no. Inadvertido. Odio, oh, ahí he soltado cosas. Ahí soltado cosas y como ya soltó el motor, me cago en. ¿Qué componente eléctrico? Co radiador de coche y faro. Bueno, eso me da igual. Pero no me ha dado el motor para mi moto. Hola, Saúl, bienvenido. Estoy aquí pasando más. ¡Ah, oh, tío! No me ha dado el motor. Un el búho. <ríe> Vamos a ir para casa, yo creo, ¿eh? Son las tres menos cuarto. A ver si suelto todo esto y... Vale. A ver si puedo matar cosillas por ahí por la minimoto. Nada. La batería, ¿cómo va la batería? No. La batería es buena, la que llevo. Bueno, no puedo soltar más nada. Vale. De tendremos que... Que combinar las dos pistolas y tal Venga, no vamos a ir para casa, tío, voy a intentarlo Porque si no A ver Vale Luego los cuerpos que nos hemos dejado Pero bueno Como este, por ejemplo me llevamos los huesos Que eso luego nos viene genial para el pegamento ¿Qué tal, Saulillo? ¿Cómo va eso? Haya mini moto de, de full que tengo, tío. Esto no se puede ir a ningún lado. Estos peos que ir en. la bicicleta. Que no tenemos. Y verás tú cómo empiezan a aparecer los zombies. Voy más tenso que el arco de Ramiju. Madre mía, ¿eso queda una bolsa o algo? Parece, tío No, es un periódico Ah, una rueda leche! Que le he hecho venga la rueda Se vende muy bien, la verdad, pero ahora no queremos ruedas ¡Ay, ahí está! Lo tengo que atropellar no atropella oh. Encima ni lo derribo ni nada A ver, si pillo el camino, vale, porque si no Ahí vienen ya, ¿eh? aquí vienen ya los amigos Ahora me equivoqué de camino, me fui para allá <risa> Era por aquí <risa> Para ir a nuestra casa A la base, tío, ¿da que me lo llevo Vale, a ver si se olvidan de nosotros Vine aquí a por coche y nada, tío Al final, bueno, voy a cazar también que vinimos también Nos han dado muy poca carne esto que no puedo ni atropellar ciervete. Ok. El otro puente. El River Plate. No, River Silver. No, era. <risa> tío grande este. <risa> no me paro, vaya que me pille el zombie. Vamos a pasar por los artes del cadáver. Que no sé si me siguen, tío. Sí, sí, me sigue, me sigue. Vale. Ya <risa> sigue, siguen. Si que con la moto esta no la dejamos atrás. Si corriera, pues lo dejaba atrás y me perdían. Pero con esto ni. ni no dejamos atrás ni una mosca, vamos. Madre mía, que mini moto de, de pacotilla. No me he averiguado. Está bien, pues la tenemos ahí el día 15 o yo que sé, pero. A ver está mi. Mi base en horda, tío. La cosa está por ahí. A ver si voy a llegar al. Y por mí que tengo marcado el... El vendedor A ver... Esta amiga se a A ver si logro verla No quiero aparecer donde el vendedor Que me va a teletransportar Cuidado aquí Uy, se me ciega Voy ahí mirando el mapa, pero no sé yo Allí, allí está la base anti ¿vale? Había que bajar, pero bueno No sé yo Si es buena idea, porque lo mismo me está siguiendo todavía Voy A ver si no me siguen Vale, estamos aquí en mi base antiorda Abajo Vengo para acá, por si me sigue Creo que no, pero... A ver, inadvertido, vale, vale Hemos perdido Vale, entonces vamos para abajo, para mi casa no sé si dejamos cosas ahí Yo tengo aquí que reparar esto Si es que estamos ya a día 19 Al día 21 me viene la horda Y bueno, eso tenemos que prepararlo Tenemos que la otra vez funcionó, pero A media creo que Hacía mucho frío Tenemos abrigo con abrigo también Esa es otra Ahí te queda motillo Voy a apagarte la luz Vete Quédate ahí <ríe> Ay Hemos vuelto a casa, chavales A las 4 y 35 vale <ríe> Qué desastre Vamos a, Al cubil no Se puede ir más rápido Pero no me, no me arriesgo Bueno, pues estamos en casita Vamos a ver me soltamos por aquí. Tengo que ir por lo de la moto también. Ya a ver, cómo tengo las llaves inglesas, tío. Tanto a. Tres llaves inglesas, cuatro llaves inglesas y las cuatro reventadas. Como no consigamos a cero. A ver si podemos hacer a cero, si no. Poca broma. Me sueltas por aquí la batería, quizás. Todo esto. Vamos a darle aquí con alegría. Ya sé que hay muchos material hay muchas cosas, pero vamos a soltarlo prácticamente todo. Ya lo Ya lo organizaremos, ¿vale? Sé que las plumas tampoco van aquí ni nada, pero bueno. Ven, esto por aquí. Ya no organizaremos. Vale, el carbón, la tela. Todo sirve, ¿vale? Aquí en el juego este, todo sirve. Esto que sería comida, la yuca y todo. Hacemos aquí un ordenar. Tomamos la llave, ¿eh? Tenemos que buscar otra llave. O buscar acero. Si no, la llevamos clara. menos más que de comida, más o menos vamos bien. Ahí el aceite se me ha quedado por ahí. Ok. El aceitillo por aquí. Ahora subimos a la, por las cosas de la moto. Y la bajamos para abajo. Damos, me voy a dar un baño en el jacuzzi. Por lo bien que lo he hecho. ¡Ay! Mi jacuzzi aquí, toca lentito aquí con mi barquilla en llave. Para no pasar frío. Y el saco de dormir ahí también. Voy a coger humedad, pero bueno. Se puede cambiar. Y la minibase que la tarea aquí a medio hacer. ¿Y las setas no crecen o qué? Tenemos setillas por aquí. Mira, esas se han crecido, ¿eh? No setillas setilla. Esa será por la luz esta, tío. Me pongo el barril en llama en otro lado A ver Aquí Venga, vamos a ver Dónde me lo, me lo coloco Vamos a ver Aquí Ahí <ríe> que, me, que me lo da ahí arriba Es <ríe> para lo de la seta prácticamente ¿eh? Para que no Para que crezcan bien Debería de la antorchilla está bien Más o menos también, yo qué sé Ahí mismo en el rinconcillo, ¿vale? Ok Vamos para arriba, ¿no? A ver la setilla Si puedo plantar otra Ahora que tengo calor No, sí. Esa no la puedo recoger todavía Bueno, la guardo Ok A ver Setilla Receta Esporas no me sirve para nada Es por, para hacerlo ahí Y por... Bueno, necesito la tierra y tal Que tenemos tierra, pero bueno eh, Le voy a poner aquí la comidita La sata eh, Tengo que mirarlo también Lo de la comida y tal Ahora No tengo té de vara de oro Ni nada de eso Solo me he traído dos eh, La madera la he soltado Bueno, no sé si tendrá el... La fogata madera No, no tiene No tiene madera Qué de vara de oro Ah, claro, pero pues si no tiene madera Momentín, moment, please yeah, Ya ha amanecido Pues tendríamos que volver allí al otro sitio Rápidamente Y seguir farmeando Lo único que no tengo ya de inglesa es lo malo Pero bueno A ver No sé si tengo bastante con eso Tres de vara de oro Dos Ven. En 20 segundos lo tenemos Llevarnos algo de agua ahí Es lo que te digo, voy a dar aquí el agua embotellada y todo Ah, vale Aquí también la madera Vale Vamos a utilizar ahí despacio Me llevo los tres de varas de oro Coloco esto aquí otra vez Bueno, esto se va a desactivar ya Solo Hemos, vale a lo que tenía que bajar Otra vez Pero bueno Vamos a Esto rápido Esta subidita Ahora me ha dado hambre. pues venga, ahora Cuidado, la trampa, hombre Bandolero <ríe> cayendo mi propia trampa Ok Bueno, pues vamos a cogerlo todo Bueno, la moneda A ver si vamos al Esto viene bien, bien, bien para el frío Yo qué sé Venga, yo lo voy a coger todo, ¿vale? Las botas El cubito de agua, me lo llevo de vuelta No sé por qué me lo llevé Esta comidita Muy poca carne, algo de piel, pero bueno El poncho que si sí nos sirve, ¿vale? Por si vamos, no sé, al desierto o algo, otra cosa Ahora me está dando calor Me lo podría poner uh -huh. A ver Ok eso por ahí. Parece que me... Me quita el casco vinero, es lo malo. Vale, entonces no... Como que no. Eso es para cuando tengamos frío. Este... Este nos Al revés, nos quita... Nos quita temperatura. Eso es para cuando tengamos calor. Vale, de momento no. No sé si llevarlo a Minimoto o qué. Encima nivel 52, como bajito Pero bueno, al menos nos protege, ¿vale? Esta es la única Manera de tocar el timbre de la mini moto Venga, suelto las cosas y nos vamos, ¿vale? Ahí, ciérrate ¡Trabucazo de bandolero! Cuidado que nos podemos caer Ok, vamos un poquito más rápido Eso sí podemos hacerlo mm, Aquí Aquí lo tenemos ya petadísimo, ¿eh? Las pieles. Esto de menos la comida, la comida, creo que iban el otro lado. Aquí tengo poca grasa. Luego... luego gasolina tiene ¿eh? la moto, pero bueno, tiene poca. Aquí mismo, esto por aquí. Esto por aquí, luego la pistola debería de haberla. ¿No tengo el banco de trabajo todavía o qué? Creo que sí, ¿no? Que lo tenemos ya. Debería de unir las piezas estas de la, del revólver, ¿vale? Venga, y comer y beber. Que si no, recordar que estamos en huevo de supervivencia. Ajá. Hay que irnos comiditos antes de. Bueno, tenemos pocos huevos. Dos nada más. Lo de siempre, vamos. <ríe> que llevamos normalmente. Vale, la grasita por ahí tenemos un montón ahí de grasita. Bueno, medicina no van aquí, pero bueno. El vaso tampoco. Así si me puedo hacer algo. Vamos con tocino. Solo uno. Dame aquí un poquito de maderita. Y cocinamos. También podríamos hacer carne a la parrilla, ¿vale? Pero... A ver, haré 5. Haré la mitad, voy a hacer. Ok, porque este me lo voy a comer ya. Me equipa a desayunar, nos vamos con tocino muy rico. Me ha llenado ahí hasta el 44. Y la carne. 58, venga hay que llenarnos todo lo que podamos ¿Vale? Esto nos da un poquito de sed Pero ahora, ahora bebemos otra vez Tengo agua ahí y té de vara de oro Hay que alimentarnos, ¿vale? Venga, comer Ahí Bien, nos ha subido un poquito el wellness La felicidad, así que estupendo El bienestar Me acostumbro a decirlo en inglés Este, bueno, también, ¿no? Me da bienestar me lo como también, ¿vale? Ok, desactivamos Ok Me llevo este Me tomo este Vale Y ese Ahora soltamos por aquí lo que podamos En, en lo de la comida Ok el eso me lo voy a llevar a si lo... Bueno, tenemos ahí para, para llenar el pozo infinito No hay problema, no pasa nada, no pasa nada Ya no hace falta ir a por... No tengo el café, por si el frío y tal Pero lo tengo reservado ahí Para... Para ir a la nieve, ¿vale? A ver la pistola A ver la pistolilla, la... la forja forjas estorban, pero bueno, no pasa A ver... A... Aquí como lo hacemos Ok, ensamblar eh, debería de reparar, pero... Bueno Habría de reparar, tío Quitamos la linterna El cañón, Parte Y el receptor Vale Y luego de esta Ensamblar Cañón, parte y receptor Vale Y cerramos aquí Y ahora hay que unirla. Lo malo que algunas piezas que están Ahí un poco rotas Y gastadas Vale, habría que repararlo con Con kit de reparación era, pero bueno Habría que haberlo hecho con la pistolita A tope, vale Pegar receptor con receptor Empuñadura Empuñadura Bueno, 197, vale Ahí. No, <risa> el cañón el cañón. Receptor con receptor. Al menos lo arreglamos un poquito. No me voy a gastar aquí en arreglarla, pero bueno. Ahí, ahora hemos subido. Pero bueno, no pasa nada. Ensamblamos, damos sus piezas. Y ahí. Y completamos. Esto es No, vea, con la calor que cansino. Pero me voy a tener que poner el poncho. De la bicicleta. Bueno, de. Esto vamos bien, yo creo. Ahora la recargamos. Ok. Ahí. Vale, y tenemos linterna también. Fíjate cómo, cómo alumbra ya. Con la linterna y el. Y el casco de minero. Bueno, yo creo que me voy ya, ¿eh? Necesitamos <risa> una llave inglesa. <risa> Más carne. Deberíamos de pasar, no sé, por el. Por el vendedor. <risa> no sé. Allí tenemos el huerto que también debería de recogerlo, ¿vale? Pero. Uf, todo no. No podemos hacerlo. En verdad lo tengo marcado, lo sé No recuerdo para qué, para comprarle lo que sea O Pff, hacer negocios con él Hay un nido Así nos da No, no, ha dado Lo rompo Vale Y nos vamos A ver, ya me he desviado. Tenemos que buscar la carretera esta nos lleva para allá y busca los coches Necesito un motor, si no, no vamos a ningún lado, chavales Por el otro lado, para la derecha ya fuimos veríamos ahí, no sé, el de Guafe o algo Vamos a ver que la moto va a 5 kilómetros por hora, chavales Así no vamos a ningún lado <ríe> Que vaya tela a ver algunos cochecillos Si encontramos por ahí, hombre ¡Eh! Es <ríe> Se... Spillway Lake <ríe> Spillway Lake El lago Spillway Habíamos que ir Está complicado la cosa, eh Es que a Peristo no podemos ir con esto, tío. Que vienen, zombies. Que vienen. No sé, iré. Me íbamos la otra vez también. Montón de cuerpos que recoger y tal. Pero bueno, el cansino este que nos persiguió. A lo liquidaré. Mira la amiga esta. Si viéramos un ciervito, que eso sí nos viene bien. Le dio ballesta, desde luego. Ah, este está sin botín. Pues ven. A ver, esta si le puedo dar. Me ha cazado quien sea. Esta no es la que me ha cazado. Toma. hemos matado. Ahora sí. Eh, eh, eh. un tironcillo. La vas tú? O Sacarita. Torpecho te meto ahí. Y ahora en toda la carva está. ¿Qué tiene ahí? En la orejilla. <ríe> Bien, arquería. Hemos subido ahí al 26. Pegamento. Venga Y veo a los ciervitos. No me hemos desembarazado de ese. Oye, pues pasar las 10 y cuarto. Creo que está lloviendo, sí, sí. Estamos en un abrigo, ¿eh? No sé qué llevo, tío. Equipado, pero. Ah, ahí tengo el carbón, pero no es lo que queremos. Aquí están los ciervos, pero no los veo. Venga, vamos a ver. Si llegamos a ver algún coche otra vez. Esto va lentísimo. Ahora no aparece en ciervo ni nada. Mala suerte tengo. <ríe> Venga, yo creo que los motor, el motor es, es lo más necesario, ¿vale? Mira, estos están ahí. Pasando de ellos. Yo quiero un motor, un motor. Un motorcillo. Hola, demonio. Vamos a ver. Vaya para el frente a el... la muerte. A ver por aquí, tío. Que no sé. vamos por aquí de bien? ¡Ostras! Un oso. ¡Ay, la madre que le han dado encima a un oso zombie! ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Me <he> da vuelta! <risa> Cambio de opinión. ¡Madre mía, el oso zombie, chavales! Dios mío Un huevito Bien, dos huevitos Lo destruyo porque como tengo el spam quitado ¿Vale? A mí no me vuelven a aparecer las cosas No tengo puesto así Hay que tener cuidado por aquí Que podemos aparecer En, en la zona de De la radiactividad, ¿vale? Yo, el oso zombies está muy mal ahí. Dame <risa> no coche. Encima no tengo. Ahí tengo un coche. Tengo la herramienta todo rota. Cuidado que está ahí ya la zona radiactiva, eh. Aquí fue donde. ¿Por qué mis armas son level tan alto? Eh, pues lo que tengo es una pistolilla nada más. Y un trabuco que me he hecho. Pues será por lo de fabricación de armas, que me lo subo, ¿vale? Vamos aquí, podemos lootear. Aquí fue donde se puso a vivir, Fabián. esta casa, aquí al lado de la redactividad. Es muy mala esta ubicación. Bueno, la que sea mala, pero está ahí al lado de... La redactividad es muy lejos de todo. Vale. ¡Ostras patata, ¡Qué bueno que viniste, patatilla, me dio, chavales! Podemos plantar patatas. Bien... Bien, bien, bien. Pepe, bien. Vale. Yo quiero mi motor. ¿Me lo dará? No lo sé. Antes de que se me rompa la. Vamos a ver. Me debe inglés. A ver lo que me dura. Y ahí los gráficos. ¿Eh? Darse a Today. Última generación. ¿Eh? De un real... en Enjoy. <ríe> ¿Qué os parece? ¿También juega el days today? ¿Demonio? No esto se me da el motor. No estoy atento. Espero que me lo dé, tío. Por favor, por favor, dame un motor. Dámelo, dámelo. ¡Ay, Dios! Que no me ha dado el motor, tío. ¡Ostras! Que voy muy mal. Encima no tengo... Herramienta, ahora tengo que buscar herramientas. Mira el zombie, como se ha quedado ahí. Ah. ¿aún no? ¿Aún no lo juega o qué? ¿No lo tiene? No me lo pillé para PC4 porque para PC no puedo. Si pudiera, me lo pillaría para PC. Me lo llevo para hacer unos test. Me vara de oro. Voy a entrar a esa casa a ver si me da. Por casualidad, debería de subirlo lo del lustio A no ver rapiña A ver. mal. Voy a ver. A ciertas cosas también por aquí. Porque ya voy todo lleno. Al menos me ha dado miel también. Pero bueno, no es lo que quiero. A la mierda esta. Aquí. El agua me la llevaré patata la guardería, por supuesto los huevitos, el pegamento, los huesos es que fíjalo, ya, ya tengo que petar la moto con la mierda esta este brasa animal, no quiero más, la verdad no voy a hacer... ¡Torcha! ¡Ostras! ¡Oh Dios, ahora se pone a nevar! y el... el aire ¿Dónde está el aire? Que no lo veo, por allí no lo he visto pasar, el... ahí, ahí va ahí va, chavales, ahí va tengo que marcarlo mapa Ah, pues está aquí, a ver si nos da alegría, tío Vamos a por él ¡Vamos! Es que fíjame está la red de actividad, ¿vale? Yo es que lo sé por el mapa de Navegate. Y... muy chungo. tenemos que ir por aquí, tío Para esta carretera, para acá, pero estaba aquí el oso, tío vale, que la... Tenemos que esquivar al oso, ¿eh? Me no he marcado aquí porque como el hidro lo veo Voy a ver, la casa esta. La moto está llena, tío ¿Qué mal se pasa con el luz, tío? Llenas enseguida y tal. Y la bolsa de basura muchas veces <risa> Gráfico 4K. Ya, ya ya te digo. Sí, es lo suyo. Ya iremos. Es que llevo poco poco tiempo y no he salido ido mucho a explorar. Voy con el trabuco aquí. Como salga uno por aquí, lo reviento. Lo que decía que la bolsa de basura a veces dan cositas buenas. Como eso, ¿lo veis? Esto es lo suyo. Romperlo en la basurilla que hace mucho ruido. ¡Fuera! Me despiertan los zombies eh, Aquí no hay nada La casilla esta Donde se quedó aquí el Fabián a dormir Es que no quiero ni la vela, tío Ni la tela, ni nada Bueno, aquí había un cofre oculto A ver Hay que haber un cofre oculto aquí O sea, perdón un... Sí, una Una bolsa en Uno de estos tiene que haber una bolsa Las casas quemadas Aquí, aquí Aquí, aquí, ¿lo veis? Ahí hay aquí un huequecillo. ¿Eh? Ahí está, mochila. Esto es un truquillo. A ver. Cantonera, bueno. Cantonera. Receptor de rifle de caza. Y el garrote de madera. Que no lo, no lo utilizo yo esto. Esto para pa despedazar. Mea. Pues bueno. ¿Vale? Ahí ya sabéis, otro truquillo, ¿vale? Agacháis. Y pilláis eso, como veis no hay nada aquí... Pff, en la casa está Que no hay ni arriba, yo creo, no no recuerdo, pero yo creo que no hay ni arriba. Y aunque ya me voy ya. Estoy perdiendo aquí el tiempo maravillosamente. Venga, vamos por el... Yo me veo la luz encendida, se me va a gastar. Aquí, por el hidro. Sí, sí, hombre, ya te digo, aquí hay que... Buscarse la vida de supervivencia Es lo bueno de este juego Un surviva. No, no, olvidemos, hay un zombie por aquí ¿eh? Ballestita para no atraer más Apuntamos Ven amigo, no veo la de esta, pero bueno Es lo malo Ahí, desaparece Toma Y ahora en todas las cholas. Toma, chico me le he El cuello Dos plumitas y dos pegamentos muy bien, yo voy a por esto que es lo que me interesa. Vamos, dame algo bueno, dame algo bueno, compadre. Otra, otra, ¿qué es esto? Ah, ya lo tengo. Libro, minimoto, linterna, eh, misión, antibióticos, bueno. Y. Y suministro varios de, de medicina. No es lo que quiero. Ya me podía haber dado un motor. Vamos por la minimoto y. Y es que viene. Como venga el oso, me coge, eh. Venga, los 7 Venga, voy a subir aquí Lo de la ciencia y tal Al leerlo Se puede vender, ¿vale? Pero me da muy poco Prefiero leerlo Y que me suba ahí varias Fabricación Al 52 Poca broma Y bueno Toda la... mierda Esto, tío Otra misión aquí El desafío subleñador. Bueno, esto es de matar A, a los leñadores, ¿sabes? ¿eh? Un <ríe> par de zombies leñadores Con un hacha, dice Sí, sí Ahora voy, ahora voy Vale Una Otra misión Pff, Lo mismo la, la rompo yo que sé, tío La despedazo Porque no hay precio de venta ni nada No me la voy a llevar, tío Esto me ocupa un montón de espacio La despedazo, me da do, do el papel, pero bueno Venga, vamos a esquivar a los 7 Así podemos No nos vea El oso zombie Y esto, y si entro en esta Antes de, de irnos no recuerdo aquí, tampoco hay gran cosa aquí Pero bueno Echar un vistazo Bueno, aquí guardé yo un montón de cosas Madre mía, tengo el buzón petado Tengo el buzón petado A ver esto, se puede desmontar Las luces estas y todo con la La llave inglesa que no A ver Sin tocar el frigorífico te da, te da piezas mecánicas Son basura, tío, no quiero yo Una llave inglesa, hombre No me da una llave inglesa pues tenemos que buscar edificio ahora Para desmontar, chavales Si no Este ¿no? Me da la impresión a mí que sí que está ahí el En la bolsa O oh, no Se está quedando conmigo yo para mí que ya estuvimos en esta casa, pero bueno Aquí, aquí está la bolsa oculta casillas quemadas está Ahí está Si me puedo acercar medio bien y que me... ¡Ay! Mochila, mosa A ver si puedo montar el rifle de... ¡Ah! Escopeta y escopeta Y garrote reforzado con hierro Bueno, este lo tengo que despedazar Si es que si no, voy topetado Ya voy topetado, chavales Aquí el servicio... Retrete Mira, otra pistola, tío Otra pistola Semilla de algodón, fuera Ahí te queda Me llevo El revólver Que me ha gastado por otra cosa la <risas> latilla mismo está la De pedazo Y esto era agua turbia embotellada Que me da igual Ahí se queda. Vale. Que vamos, esto ya Bueno, al menos hemos conseguido ahí otra pistolilla, ¿vale? Esta me la. Me la pongo del tirón. El vendaje, lo podemos usar lo harto. Y así subimos la medicina también. Aunque no me hace falta. Venga. Oh, tío. Pues tengo que ir a por... A soltar las cosas otra vez. Y... Vale. vamos, esto ya otra vez. Cachela la más A ver, la planta alta Que no hay nada Reseñable Pues nada Nos fuimos Vale, las casitas estas que no merecen la pena Y... lo que no merecen Me hago aquí... Eh, ahí hay uno Me voy a hacer aquí un cofre, chavales Para no tener que volver a casa A ver, puedo Soltar algo y el zombie ese, pero bueno Voy a ver si puedo soltar algo Debería donir de esto también Tío, receptor, ensamblar Rifle de caza Con, con, con Rifle de caza, vale Ahí está, ¿no? Con la linterna, a ver La meto ahí No tengo más piezas De rifle de caza, me faltaría la parte Y el cañón Vale eh, Pues cierro aquí eh, Está igual Asamblamos escopeta Una cantonera ¿Qué no pasa? No quiere Y Un corto con, con cantonera, ¿no? ¿Qué pasa? No quiere, no sé qué pasa No, no se une No entiendo Ah, pues si la escopeta grande a lo mejor. No sé. Pues no las puedo ensamblar. Bueno. ¿Qué vienen? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro, perro, perro! ¡Hostia, manada de perro, manada de perros! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡Oh, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios! Dios, Dios, Dios, Dios! Lo peor que me puede pasar, chavales. ¡Ostras! ¡Ay, la leche que me han dado! ¡Corre, bandolero! ¡Que estoy desangrándome, creo! Sí, tío, no me puedo dejar de la minimoto, eh. Ostras, ostras, que me muero, eh. Pues en pleno directo que morimos, chavales. Encima me voy a ir siguiendo que me va a pillar. Que me pillan. Oh, que muerte, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! muerto, ha muerto ¡Ah! ¡Ah! Esto no pintaba bien, tío, con la mini moto. Esto Es que me ha pillado la, la manada De, de perros de primera Tío, no me lo he esperado Y me ha comido Madre del señor Hermoso ¿Ahora qué? Mi cama, cerca de mi cama, sin armas Tengo que ir a por mi loot Oh, peta Vamos a mi cama No me voy a ir a... Dios mío, Dios mío Ah, bueno, menos más que tengo... Vale, me ha dejado el cinturón, tío Lo malo ya no tengo ballastas ni nada Una y una, ya va La munición Se nos ha quedado... Dios mío, tío No ha quitado wellness Oh, qué mal, tío ¿Cómo nos comer los zombies? Los perros Ah, qué leche le han dado, tío No tengo hambre Claro, acabamos de salir de casa, o sea, muerto Pues no, no, tengo hambre La moto perdía No tengo más bala No, no tengo más bala Madre mía ¿Está de flecha me hago A ver, yo que sé A ver si puedo hacerme más Más saeta No sé qué más me pedía la saeta Vaya <risa> Herramientas trampas Te voy a dar yo, tío, herramientas trampas ¿Qué me pide la saeta esta? Que no la veo Ahí Me he quedado en shock la saeta, tío, acero no, de hierro. ¿Qué me pide? La madera, venga. Madre mía. Bien, que íbamos. <ríe> Hace aquí unas poquillas de saetas, yo que sé. A ver. 76, venga. Vale, guardamos otra vez la. Gumitas por aquí. Vale. Y nada, y a recuperar nuestras cosas. A, andando y, y despacito, como en la letra. Me voy a quitar la de esta. Porque es que esta es que no me sirve ya. Está prácticamente. No tengo acero. Y voy a mirar para si podemos hacer acero, yo que sé. Porque si no. Sin motor, tío. Vaya la Como lo han trincado. Encima desangrándome. Que iba, no me podía bajar. No me podía dar el botiquín. Ni nada Buah. En fin, vamos a coger la setilla Y yo qué sé <risa> Vale Y como se me haga de noche, vale A 5 menos 20, ya ves Tengo que ir para allá, pero del tiro Vale No, a ver. no sé si llevarme el, el, sí, sí, el café nos puede venir muy bien A ver Si tengo que que correr de los perretes <ríe> Que nos da esta mina Existencia más 100, ¿vale? Me lo llevo Y está, lo único así que tengo ahí <ríe> Potente para, para poder correr y tal Madre mía <ríe> Me río por no llorar Venga, cuela, este y vete ya, bandolero Y a las otras que le den ya Y corre ya, anda eh, Vaya tela Bueno, esto es lo que pasa cuando uno se confía Y ¿eh? cuando lleva una moto que no corre ¡Nah! Ahora tendré que marcar ahí a ver si llego al loot Vale Madre mía, qué desastre, qué desastre lloviendo <ríe> Ahí está Bueno, vamos a ver la manada de perrete Venga, vamos a atravesar el campo No me paro a nido ni nada, no Vamos a lo que vamos Vamos a recuperar nuestro luz Sí, sí Topillo, topillo Eso es para... Para poner las la forjas Prácticamente Para tener las de No las tengo ni funcionando Para que no vengan Las scrimas, las chillonas Si no te empiezan a venir chillonas Y ahora cuidado, eh Como estén por aquí los perretos, Verás tú qué gracia Venga, no tengo esta mina Hay que el café aquí, por si acaso me lo tengo que tomar a cuánto está mi loot pasando el puente, vale mi intención era venir para aquí abajo, pero no hemos podido lo tengo aquí señalado, pero no hemos podido sí. muy mal todo ahora voy cagado Y por aquí, por la parte alta yo que sé tener un poco de visión Venga, Ahí hay uno. Sí, ahí abajo hay uno. Ya me han cazado. Entra no sean los perros. Que tengo aquí no 15 balas, ¿eh? Ahí hay otra. Puedo pegar. No le he dado. Ya me han cazado, detectado. Voy no a allí al puente, está allí la mini moto y todo. Venga, loquilla, ¿dónde está? Ya nada, por mí o qué pasa? Allí está. Tengo frío. Cazado. Ah, no veo los arbustillos, tío. ¿Qué viene, que viene. No le he dado. Arbustillo. Estorban un montón. A ver. Ahora se pone otra vez. A ve Digo, a, a Neva. Hemos subido el nivel. Que no viene muy bien. Vamos mujer difunta. Uf, estoy cagadísimo, tío. Uf, ya me creo que la roca esa es un oso. Eso no es nada. Encima la, la nieve esta. Venga, coge luz y correr, tío. Creo que se hayan ido los perros. No puedo hacer otra cosa. Coge mi bolsita. ¡Cuela! Venga. Y.. ¿Qué hago, tío? A ver cómo han pillado los... Mierda de... Vamos a ir para acá otra vez a buscar... ¡Ay, señor! Que por encima aquí no hay casa ni nada. No sé que me dé aquí una alegría en las casillas estas, pero aquí también ellos. A ver. Vamos de vuelta para casa. se pone a nevar tío. Jopeta. Hace o sea, nada más que ponerme lo difícil, ¿eh? Y campo otra vez. Sí que no es lo mejor, pero. No puedo hacer otra cosa. Muy mala la aventura, ¿eh? Y como venga otra vez en la noche, perdido. Encima no tengo, no, no, no. Si es que no, tío, no. no es buena idea. Esto no es buena idea. No, que no. no. Que no corre nada, tío. Encima el frío y todo. Tengo el. El de ese, pero no. No me viene muy bien la cosa. Estoy por volver a casa o yo qué sé, tío. Luego por aquí es que hay muy pocas casas. Solo hay un par de ellas nada más. Bueno, volvamos a esta. Aquí hay un montón de zombies también. En esta la tenemos que hacer. A ver si puedo hacer algo ahí. Si no. Nos vamos a casa. ¿Dónde? Hay? Allí. la Nieve, tío Y tanto historia, hombre ¿Tanto neva Aquí en... En Arizona, hombre El juego que está loco El tiempo está loco El cambio climático, chavales Ahí tengo ya zombies Aquí tengo la casa esta Que... Pero está plaga de zombies Está plagada Venga, puedo limpiar Yo qué sé, tío Voy a tirar de la cadera Porque si no... toma ahí también he fallado Toma, ahí no he fallado Vale. Muerto frío. Voy a tener que hacer aquí un. Una vista que no tengo, ¿no? Una roca. A ver si hay una. Una torcha o algo, tío. Una fogata. A A ver. Chao. Vale. No, no, aquí no se puede Aquí no puedo yo hacer eso De robarle al mercader Fogata Tengo madera, muy poca Fábrica, A ver Llevo muchas mierdas, tío Mucho frío Y mucha mierda en lo harto, tío Clavo Que le den Vale Papel me viene bien Luego para la Hierro en bruto que le den Vale Ahí Y todo algo más de madera la Aquí no podían pasar la noche, si limpio, claro si limpio la zona, si no Porque son las 7 y cuarto Me van a pillar otra vez, como no me vaya Verás tú, qué risa A ver este Eh, amigo Ahora sí veo la chimilla esta Estamos No Se me ha cazado, pero Yo él también no, no le veo la cabeza La tiene oculta Ahí en la nieve Toma Eh, ahí te la he llevado No tiene nada, pero bien A ver Está aquí la entrada La nieve y todo, tío Entonces sí, bloquea Vale Estoy otra vez en él el... Muy mal, tío Aquí podemos... Queda no a pasar la noche. A ver si limpio, si no. Vale. Un momentillo, disculpad. Sorry. Ahora vengo.